antes de que Nameku digo Blor que explote en pedazos ¿Qué? ¿Este es el objeto de energía infinita? Así es, Capitán De acuerdo con el sistema, de aquí provienen las ondas de energía ¡Su dios nos ha abandonado! ¡Arrepiéntense! Oh. oh no, no, no. y quieren! ¿Energía infinita? Creo que esta aventura ha sido todo un éxito. ¡Por Neptuno! Está absorbiendo la atmósfera del planeta. ¡Dent! ¡Es hora de irnos! ¡El titán de la séptima profecía ha llegado! ¡Dent! ¡Dije vámonos! Hmm... Objeto equivocado... Con este objeto podremos activar el teletransportador universal, el materializador de alimento y el... el avalar indica que el objeto aún sigue en el planeta ¿Qué, qué? Sí, al parecer, agarramos el objeto equivocado No... Con ese objeto hubiéramos podido viajar por el universo sin preocuparnos por nada Y ahora, lo perderemos para siempre Podríamos esperarnos a que salga por el otro lado ¿El otro lado? Todo lo que uno come, tiene que salir en algún momento now Localice el lugar exacto de donde saldrá el objeto ¡Ese artefacto tiene que ser nuestro! ¡Capitán! ¡No tenemos energía suficiente! ¡Ya estamos usando la reserva! ¡Ah! ¿Por qué no me dijiste antes? ¡Dent! ¡Llévanos al planeta más cercano! ¡Tenemos que recargar energía! ¿Es una Platus 3000? Sí, necesitamos energía. Échale mmm, 20 créditos de la verde. ¿Solo 20? Cuando esos apenas pueden echar a andar la nave. ocupan créditos, podrían vender algo en la Pulgarroca? ¿Qué es eso? Uh, parece que ustedes no son de por aquí, ¿verdad? La Pulga Roca es un mercado donde los carroñeros compran y venden su basura. Y ya que el bebé cósmico excreta basura multidimensional. La pulga roca, y nosotros lo seguimos a donde quiera que vaya. Mm, basura por dinero. Por la energía van a ser 40 créditos. ¿40? Yo te pedí 20. Sí. Pero mientras cargábamos tu nave hubo tres reformas energéticas. Con estas reformas aseguramos la estabilidad económica para las familias más necesitadas. Las de los políticos. Mm. Ahora, ¿qué vamos a comer? Si queremos sobrevivir tendremos que comprar y vender basura como dijo el maldito viejo Tendremos que volvernos... LOS CARROÑEROS DEL ESPACIO EXTERIOR Eso suena como un nombre horrible para una serie en línea